En Antena, Alicia Fuentes con La Mañana, el magazine matinal de Radio Meseta. Los miércoles tu programa Turismo con Encanto es el protagonista de La Mañana en Radio Meseta. Viajamos y descubrimos lugares con Patricia Plaza, aquí en Radio Meseta. De sirenas y de serpientes de mar. Bueno, y de esta manera, pues eh, llegamos eh, prácticamente a las 12 de la mañana con 27 minutos. Y pues empezamos eh, este programa como cada miércoles a miércoles, esta cita que tenemos con pa Patricia Plata, eh, Plaza, perdón, eh, a estas horas de la mañana, al cual pues eh, le damos la bienvenida. Eh, Patricia, muy buenos días, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Saludamos a todos nuestros oyentes de Radio Meseta. Ya eh, Patricia prácticamente de miras y ha entrado eh, en lo que es las fiestas de Navidad, de Navidad, de las fiestas que vienen este este mes muy cargado, ¿verdad? Y pues ya la festividad de la otra semana es que se nos ha ido volando. Estamos eh, pues en la Nochebuena, Navidades, fin de año, ¿no, eh, Patricia? Sí, ya estamos a las puestas, a las puertas de la Navidad, entonces pues eh, vamos a dar algunos algunos tips y algunas opciones para para disfrutar de estas fiestas navideñas. Es nuestro último programa en este año de, de año exactamente, Patricia. Puesto que Patricia también esté bueno. Eh, se nos incorporó eh, ya teníamos en proyecto, ¿verdad Patricia? hace tiempo sí. ya ha hablado, tal, hasta que arrancamos porque esto no es lanzarlo por lanzarlo eh, no, lleva un proceso eh, lleva, trabajo, sí. lleva trabajo y pues eh, todo esto para nuestros oyentes de Radio Meseta ...y pues ha sido un trabajo que al final de cuentas... ...pues esperamos, eh, Patricia, ¿no?... ...que siempre preguntando... ...que sea de agrado de, de todos nuestros oyentes de Radio Meseta. Sí, esperamos que les estén gustando los programas... ...y tenemos eh, preparados para el nuevo año muchos más... ...y nada, pues encantador de que nos escuchen. Sí, y cómo no también de la, de la mano de esta profesional... Eh, ...Patricia Plaza, eh, Turismo con Encanto... Eh, ...yo creo que, eh, bueno, yo hablo en lo personal... Eh, ha sido un acierto, puesto que Patricia es una conocedora de viaja viaja mucho y también eh, pues está está por todo por todos los lados. Eh, Patricia, ¿no? Tú, tú viajas bastante, conoces sitios sí. y por cierto, y hablando de sitios, hoy por dónde vamos a, a ir? Bueno. Hoy traigo una propuesta que está en la península ibérica. <ríe> sí, me gusta mucho viajar y, a, y aparte me gusta mucho el, eh, el país al que vamos eh, ahora. O sea que, bueno, atención a todos nuestro oyentes. o sea que salimos un poquito de nuestras fronteras, sí. ¿no? Sí, nos pues, salimos un poquito pero no nos vamos tampoco muy lejos. Muy lejos, venga. ya vamos dando pincelada sí. a, dónde, a dónde nos vamos. O sea que no nos situamos en España, sino un poquito fuera. ¿Por dónde vamos, eh, Patricia? Pues eh, Turismo con Encanto eh, hoy nos lleva a Vicela, en Portugal. ¿Vicela? Vicela. Mira, que no solamente es, eh, viajar a Portugal es, es ir generalmente por, por las capitales, ¿no? Esa, esa costumbre que sí. generalmente tenemos los españoles... Pero Vicela, yo la verdad que no lo, no lo conocía. No pues, conoces. Y tal vez mucho también nuestro oyentes no lo conoce, o tal vez sí. Cuéntanos, a ver, eh, Patricia, de este sitio. Qué interesante, ¿eh? Por cierto, vamos a conocer más de Portugal. Eh, ¿Dónde se encuentra, Patricia, esto? Infórmanos un poquillo. Sí. Bueno, pues eh, se localiza, Vicela está en Portugal, se localiza al norte de Portugal, junto a Guimaraes a la altura de Oporto eh, es mucho más conocido cuando decimos eh, la zona del Algarve el sur eh, la zona de Lisboa eh, por debajo Setúbal eh, Lisboa y luego está en el centro de Portugal un poquito y luego hacia arriba es donde donde nos vamos al al norte hacia Oporto muy bien vale y conoceremos muchos más sitios que los principales es decir pequeñas poblaciones que más adelante el año que viene os llevaré a, a nuevos <risa> sitios hoy nos quedamos a la altura de Oporto como digo y y de hecho está a unos 50 kilómetros. Podemos llegar en tren en línea o en la línea Oporto-Guimarães en 50 minutos más otros 10 minutos que es eh, que te lleva para llegar a Viseu. Sí, Vizela. que es cerca, que es cerca de Oporto, ¿no? Sí, sí, sí, sí está sí, cerquita. Sí. En avión el aeropuerto más cercano es el de Francisco Sá Carneiro que dista cuatro, 40 kilómetros de la localidad y luego en coche para los que le gusten conducir como como a mí. Eh, pues por las autovías o autoestradas que se llaman allí, la A3, hasta Guimaraes, y a treinta minutos, está a 30 minutos de Braga, a hora y media de Vigo para los eh, que vivan en Galicia. O sea que está, claro, o sea que está colindando, mira, yo la eh, Oporto, Lisboa, pero claro, esto, me está diciendo que está una hora y media de, de Vigo, fenomenal, sí. ¿no? O sea, para para, para viajar. ¿no? Sí, es una, una ruta muy bonita. Luego ya de Lisboa está tres horas y media. O sea que estamos eh, en la parte, si nos queremos situar más o menos también con referencia a España, desde Vigo, hora y media y a la altura de Salamanca. Por ahí arriba. vale. Eh, se da a conocer al mundo con el eslogan Secretos de un Valle. Eh, es uno de los más jóvenes concellos de Portugal. Vicela se extiende por un área de 24 kilómetros cuadrados, compuesto ahora por cinco freguesías y acorde a una comunidad de unos 24.000 habitantes. El nombre del concello deriva del nombre del río que atraviesa, el río Vicela. ...que nace en las sierras de Fafe y desemboca en el río Ave... ...después de pasar por Cinco Concellos. Uh -huh. De los diferentes pueblos que por esta tierra pasaron... ...fueron los romanos los que más marca dejaron aquí damos un poquito de historia ya. su más importante legado fue descubrir las propiedades medicinales de las aguas termales de esta zona ay qué bonito, o sea que esa zona yo me pregunto porque claro, no lo conozco pero ya me da curiosidad imaginaros eh, pues esa zona que tiene aguas termales ¿no? O sea, que una claro, buena... fíjate que es de la zona de, del sur de Galicia que toda esa zona es muy rica en, eh, con respecto a, a este sí. tipo a balnearios y, y aguas termales las aguas sulfúricas eh, Furosas de Bicela pertenecen a la clase de agu aguas sulfuradas sódicas de clasificación hidrológica de Durán Fardel, que era un médico y viajero francés que trabajaba con, con aguas de Bichy. Eh, las eh, catalogó como muy ricas en flúor, siendo sus indicaciones terapéuticas pues para dolencias reumáticas y musculoesqueléticas, artrosis, dolencias de la columna, fibromialgia dolencias de las vías respiratorias, rinitis, sinusitis, bronquitis, asma y dolencias de la piel, como la psoriasis date cuenta que eh, siempre que viajamos, pues oye, no está de más eh, ir a destinos que, que nos pueden dar eh, la salud, nos pueden mejorar la salud. Sí, además que es de forma ter terapéutica y, y sana, de ¿eh? forma, forma natural, puesto que estás eh, nombrando el tema de las dolencias reumáticas, de músculos, pues, y es verdad, eso eso es lo que dice el tema de las aguas termales, eh, que son medicinales, o sea, sí. que que una buena opción, sí. Uno de los vestigios más importantes de Vicela Romana es el Puente Romano, en la freguesía de São Joao, que formaba parte de la vía militar romana que unía las localidades de Braga y Mérida. Fíjate que ya estamos aquí dando no, más historia. Sí. El balneario tiene una arquitectura riquísima que caracteriza a su época, siendo uno de los mejores del país y formado en un cuerpo al centro unido por dos pabellones, formando alas. Eh, las nuevas instalaciones se hicieron sobre 1811, pero esto, este balneario ya data de 1785, sí, o sea que, que lleva... Tiene su buen siglo, sí. Sí. Los años dorados de Vicela, en torno al 1892, eh, se viven cuando era localidad privilegiada para ricos de las colonias brasileñas e inglesas. Hacían sus bailes y festejos y así se popularizó como la reina de las termas de Portugal. Uh -huh. Eh, incluso el escritor, el escritor Camilo Castelo Branco hizo referencia en sus libros a estas termas Así que imaginaros, eh, esto es también una buena propuesta Patricia sí. Para las vacaciones navideñas, eh, como decíamos relax Que muchas veces venimos cargadísimos y con tanto estrés y salud en un balneario eh, con historia que, como lo decías bien, databa ya de los años, eh, de aquellos años de 1700, o sea que tiene sus buenos sí, siglos. Sí, tiene mucho. Bueno, luego ya de, empezó a decaer pues cuando la, en los años 20, cuando uh -huh. ya el casino eh, fue bajando del de, de turis, el turismo. Durante esta época también se creó uno de los más bellos parques termales de Portugal, hoy recuperado y modernizado para los visitantes. Es considerado como el pulmón de Vicela, gracias a su vegetación, distinguiendo aquí numerosas especies de árboles, algunas centenarias. El parque es un lugar de práctica de deporte al aire libre, así como otras actividades. El Parque de las Termas fue ideado y erigido entre el horticultor portuense Jerónimo Monteiro Loureiro y el jardinero paisajista Jerónimo da Costa, ambos que eran miembros de la Unión de Jardines de Oporto. La concentración de este proyecto se realiza con los mismos moldes que en, en los parques ingleses. Se pretendía un local donde los artistas pudiesen pasear y respirar aire puro. El Parque de las Termas es un jardín botánico, el más interesante espacio natural de Vicela, siendo una excelente carta de visita para quien se desplaza desde la ciudad en busca de silencio y tranquilidad. Yo he, he de reconocer que estar paseando por, los, eh, par, por el parque es una auténtica maravilla. Eh, bueno el sonido del agua, del río eh, una tranquilidad, sí, sí, una sí. paz ¿verdad? luego sí. podéis ver en, en Google que voy a subir las fotos y algunos vídeos un, eh, de la iglesia, por ejemplo el campanario sonando, bueno es que es una, es una maravilla, una pasada, sí eh, aquí puedes encontrar eh, vegetación construida con, por especies raras venidas de Porto desde hace más de dos siglos y un majestuoso lago que, muchos, eh, que durante muchos años constituyó el mayor espacio natural de los habitantes. El Parque de las Termas fue construido entre 1884 y 1886. Y ahora nos venimos a la, a la actualidad. Porque el nuevo Parque de las Termas se presenta como nuevo Parque de las Termas de Vicela, fruto de un proyecto High Tech for Nature, eh, como para la naturaleza. Permite a los visitantes realizar un tour científico por las especies de flora presentes, como paso a paso podrá explorar a través de la tecnología de los códigos QR. No sé si vosotros lleváis le, eh, la aplicación esta de para leer códigos QR. Pues esto es muy interesante tanto para los eh, adultos como para llevar a niños que, que aprendan. Porque le haces la foto uh -huh. al, al panel y te el código QR ya te, te lleva a la, especie, eh, a la especie que te está explicando de arbórea que es o... ¿Sabes? O sea, muy interesante, es, sí. Es muy didáctico. Una propuesta singular presente en el parque para descubrir más sobre el ambiente que le rodea. Y podrá visitar también y apreciar el herbolario donde están expuestos los ejemplares de las especies y su respectiva información en aquella valor en aquella valoración que es un recurso local y fuente de atracción para el parque y el turismo científico. ¿Vale? Es muy, muy, muy interesante y está muy cerquita o sea, de, de, de lo que son las termas. De, de, sí. Eh, después nos vamos a, a, ya tenemos naturaleza y tenemos de, un poquito de deporte, aire libre, salud, ahora nos vamos al patrimonio religioso, porque además del termalismo, otro punto importante de atracción del Concello, que ha tenido siempre, o ahora es llamado el turismo religioso, incluye el hecho de que Vicela está localizado en uno de los caminos de Santiago. El Concello alberga muchas iglesias importantes como la iglesia de Tajilde, construida, concluida en 1750 y en el mismo lugar donde ya existía otra iglesia medieval. También podemos ver iglesias de construcción moderna como la iglesia de Santa María de, de Infias. La iglesia de Sao Joao es la que está junto al río Vicela y el Parque de las Termas. Y ahora nos vamos al, al monte de, de Sao Bento, el monte de San Benito. Es un eh, Voy a recitar una inscripción que hay a la entrada eh, por las fechas en las que estamos, eh, pero vamos, es una, una oración que seguro que todo el mundo eh, escucha o conoce de San Francisco de Asís. Eh, haced de mí un instrumento de vuestra paz Donde haya, haya odio que lleve amor Donde haya ofensa que lleve perdón Donde haya discordia que lleve unión Donde haya división que lleve fe Donde haya error que lleve verdad Donde haya desesperación que lleve esperanza Y donde haya tristeza que lleve alegría Donde haya pruebas que lleve luz Y Señor así... Que procure más consolar que ser consolado, comprender que ser comprendido, amar que ser amado, pues dándose que se recibe y perdonando es que es perdonado, muriendo que se resucita para la vida eterna. Y esta como es una oración de San Francisco de Asís, que bueno, he rescatado porque es uno de los monumentos, luego veréis las fotos, es una de, de, de las frases que hay nada más entrar en, en el, o llegar al monte. Sí, pues esta es la parte religiosa también, Patricia, y también no hay que olvidar que hacer deporte, ¿no? Y más que todo en vacaciones o en tiempo de ocio también que viene fenomenal. Sí, mucha gente, eh, bueno, la, la, para eh, Sauvento, eh, mucha gente pues eh, sal, eh, sube cuando la romería. Y, y también pues nos hemos encontrado eh, como camino al santuario pues un sendero PR2 que explicaremos lo que son los senderos PR. Es decir, al santuario en la romería se suele subir en procesión y andando pues lo, que, lo típico claro. de lo religioso. Pero luego también pues, puedes subir en bici, hay eh, quads, hay bueno diferentes opciones o corriendo. Así que damos unas definiciones que son la, eh, la de sendero y la de en concreto PR para lo, que conozcan los, los oyentes. Sendero. El sendero homologado es una instalación deportiva identificada por las marcas registradas de GR, PR o SL. ...que se desarrolla preferentemente en el medio natural... ...y sobre viales tradicionales públicos o privados... ...y que se encuentra homologado por la federación autonómica... ...o territorial correspondiente. Sus características han de posibilitar su uso... ...por la mayoría de los usuarios... ...y a lo largo de la mayor parte del año... ...pudiendo estar regulado el tránsito... ...por, por medio medioambiental y o seguridad. El sendero homologado es parte integrante... ...de la red de sendero local, comarcal, autonómico y territorial... ...y estatal por cumplir sus exigencias. Eh, podemos encontrar muchos en España... ...igual en Portugal. O sea que podemos hacer deporte... ...enlazar sí, uno con el otro. Sí. Y bueno Patricia, un poco... Este, también ...hablando también dentro de lo que es Visela... ...voy a hablar un poquito, no sé... ...o tú no puedes comentar un poco... ...de la gastronomía eh, portuguesa de, sí, la, de bueno, la zona. Bueno. que A ver un buen viaje con una buena gastronomía un buen comer vamos es una fusión perfecta y en turismo en encanto siempre tocamos el tema un poquito no de gastronomía cuéntanos un, una qué podemos comer en Bisela, eh, qué se puede hacer por allá eh, cómo funciona el tema de la gastronomía para para aquellos que todavía no han viajado y me, y me y me incluyo que no hemos estado por Portugal es, es ya va en dos oportunidades Patricia te comento sí. como experiencia personal que, que hemos hecho ahí por viajar a Portugal eh, para la zona la zona esta y no lo no lo he podido no lo he podido hacer pero eh, me parece muy importante y muy interesante muy interesante dice, la gastronomía dice. portuguesa es eh, muy rica y vamos eh, es, a mí me encanta mm, lo típico por ejemplo es el, el bacal las carnes... El, ...bueno, el bacalao, dependiendo de dónde lo tomas... ...si es en el norte de Portugal o hacia el interior... ...pues eh, hay, hay diferentes recetas... Eh, ...una que me gusta mucho del interior es el, el bacalao dorada... ...bueno, aquí eh, yo os traigo con la gastronomía de esta zona... Eh, ...dos opciones, que son eh, la visita a Bicela... Eh, ...se completa eh, con una delicia... ...que he tenido he tenido la la, la opción, oportunidad, la oportunidad de, de probarla... ...y de ver cómo se hace... ...porque es un, es un producto típico local... Eh, ...muy muy reconocido y que representa a Vicela... Eh, ...se prueban las delicias de la tierra... La, ...la cocina tradicional... ...bien acompañada por los néctares de la región... ...del vino verde... ...que esto lo hablaremos en, en posteriores programas... ...y complementada por el famoso boliñol... ...un dulce único en Portugal... Eh, las Cabezas do Casaliño, la empresa vinícola más antigua y la única productora de vino verde, con sede en el municipio de Vicela. En, en las bodegas de Casaliño se sirven numerosos vinos como Tres Marías o Casaliño. Y vamos al, al dulce tradicional de la gastronomía vicelense, que a lo largo de los años se ha distinguido por eh, una merecida atribución a algunos premios. Así ha conseguido el año pasado ser una de las siete maravillas dulces de la gastronomía portuguesa, elegida de entre 14. ...candidaturas... Eh, este antiguo libris también está presente en varias ferias gastronómicas donde durante mucho tiempo se ha convertido en un verdadero embajador de Bicela. Sí, como una referencia, ¿no? Una sí. referencia gastronómica. Sí. sí, es un pan rectangular cubierto de, de caldes de azúcar y Joaquín Ferreira nació en 1874, bisabuelo del actual propietario del estra establecimiento Quivón, que fue el creador de la receta del formato del bolillón de pan tradicional, un dulce conventual que comienza a ser servido en mesas señoriales ...como suplemento de reflexión y trata de ser una receta simple que tiene como base huevos, harina, trigo, harina de trigo y azúcar. Fátima Salgado, propietaria de la pastelería Kibón, da los primeros pasos para la fundación de la cofradía gastronómica del pan de lo tradicional en el 2005, elaborando los, los estatutos. Vale, aquí veremos luego en, en, bueno, en las fotos o si queréis más información, el pan de bol, el pan, eh, do Pau, la casa do de Adelicia, eh, es muy interesante eh, ver las, eh, las fotos la... y bueno, sobre todo ir a probarlo, yo es que como ya lo conozco. Sí, ya, ya has estado ahí. Bueno, entonces eh, terminamos diciendo eh, cuándo ir a Vicela. Sí, por ¿Y ejemplo, cu cómo, eh, cuándo ir a Vicela y a ver cómo es. Danos, danos datos, eh, Patricia, que tú has estado por ahí. Sí. Eh, bueno, ir a Vicela puedes ir durante todo el año, sí, pero, pero yo lo he recalcado. Fecha, sí, fecha. yo lo he aquí en, en esta fecha porque el año pasado estuve en, el, en la apertura de eh, han recuperado la eh, Vicela como ciudad natal. Entonces eh, recalcan en el 2018 esta animación de, de la de la Navidad. Eh, del municipio y eh, lo llaman como un nuevo, una nueva navidad en el, en el valle. Y fue un verdadero, un verdadero evento, un suceso que tuvo el año pasado, con más de 5.000 50, de, de mil visitas en en la zona hasta enero que se hace todo durante todo el año eh, uno de los eh, la, luego la romería por ejemplo de Sao Bento también se se hace una romería sí se hace una romería para San Benito y luego la feria municipal que se celebra el 19 de marzo como aniversario de la creación del municipio y la, luego las fiestas de la ciudad del Concello es la segunda en la, durante la segunda semana de la primera quincena de, de agosto. Pero bueno, eh, antes de, de terminar con música de Radio de Vicela, que, nos han, que a, ellos han hecho un, una, una música de felicitación navideña, pues os invito a que vayáis este este fin de año durante hasta hasta Reyes, durante todo el mes de diciembre, porque merece mucho la pena el mercadillo navideño, todo lo que se vive se vive en Vicela. Pues muy bien Patricia hemos llegado a la finalización del programa nos vamos a despedir pues con esta opción que es música de natal de Radio Vicela, pues por estas fechas también, y pues Patricia te agradezco Así. tu paso de, por Radio Meseta, ya nos y vemos a la vuelta. Ya nos ¿no? vemos el año que viene muchas felicidades, felices fiestas para todos, y nos vemos el año que viene nos oímos el año que viene. Muy bien, bueno Patricia, pues nada, encantada nuevamente de tenerte como cada miércoles un abrazo muy fuerte, y pues nos Vamos con esta con este tema musical de Radio Vicela que es música natal de da, da Radio Vicela y sé que es como de Portugal. Bueno, hasta luego Patricia, adiós, adiós. Está a llegar un natal, mesa y e a rádio nas alturas. Con radio rádio no ar. Una boa compañía. A nossa